Precisamente eh, hoy en mi intervención voy a hablar de las dunas de Baní. Si hay algo que ha caracterizado a este gobierno es el irrespeto al medio ambiente. Es las violaciones al medio ambiente. A este gobierno se le ocurre que en un parque nacional de allá de la sierra, de la línea, allá arriba, eh someterlo vía la Suprema y que le quiten el título de, de, de parque, a este gobierno se le ocurre eh, no cumplir con los acuerdos de París. A este gobierno se le ocurre dar permisos para depredar los ríos. También a este gobierno se le ocurre dar permiso para depredar lomas que son productoras de agua. Y la duna de Baní no escapa esto. Hay una supuesta compañía depredando las dunas de Baní. Sacando la arena. Sacando la arena. Pero primero yo quiero, ahí está, ahí está, eh, aparatos pesados destruyendo las dunas de Baní. Primero decir que fue en, qué son las dunas de Baní. Las dunas de Baní fueron creadas como reserva científica Monumento Natural Félix Serbio Do, Ducudrey, Ducudrey eh, por el decreto 233-96. ¿Y cómo inicia la duna de Baní? Bueno, nosotros tenemos ahí el río Baní, que desemboca en esa parte del Mar Caribe. Tenemos ahí el río Nisao que también desemboca eh, en esa zona del Mar Caribe y Arroyo Bahía. Estas dunas están compuestas por eh, arenas de cuarzo y feldepasto, fel fel muy finas, extremadamente finas. Están bajo un suelo que se origina en el Mioceno, que es una era geológica de unos 23 millones de años. Pero estas arenas pertenecen al, al Plioceno, que son aproximadamente 2 millones de años en la era geológica. Cuando bajan las corrientes de agua, pues estas rocas que le dan origen van chocando y forman una de las arenas más finas. Entonces, vientos de huracanes y también vientos que son sostenidos ahí en esa área de las salinas y la caldera, pues levantan este polvillo fino de estas arenas y forma estas dunas, que tiene cerca de 20 kilómetros cuadrados. La extensión más ancha de 3 kilómetros y la más larga de 15 kilómetros se estima que hay ahí cerca de 117.5 millones de metros cúbicos de arenas azules de la selva de pasto y este tipo de arena fina al ir levantada por el viento forma estas dunas y la duna más alta tiene 35 metros de altura ahí hay una flora y una fauna específica de ese lugar, endémica de ese lugar, que interactúan. Están todos los tipos de mangle, el falso mangle, hay ahí diferentes también en la fauna, eh, animalitos. Pero la misma creación de la duna lo hace algo especial, es una reserva científica, que no existe en otros países de las Antillas, y existen aquí, podemos nosotros decir que con esas dunas tenemos un desierto en República Dominicana, sí, sí. aunque sea en miniatura, pero ahí lo tenemos. Muy interesante, yo he estado ahí. Sí, entonces esto forma un ecosistema especial totalmente de nosotros, que fue decretado por el mismo Ministerio de, de Medio Ambiente a través de la ley 6400 para que pueda ser visitado como... Eh, un espacio ecoturístico y la gente pueda conocer estas cosas y decir acabo de enviar dos fotografías que tomé en las dunas de banía hace poco, para que producción por favor, sí porque ahí no se ve exactamente eh, las dunas, eh, sino eh, sí. solo se ve el equipo sí. trabajando, sí, sí. pero para que el que no conoce las dunas tenga una idea ahí hay sí. una, sí. miren ahí por favor la extensión más ancha de la duna tiene unos 3 kilómetros y, y alcanza 15 kilómetros. Estas dunas se han formado por arenas finas de cuarzo y arenas finas de feldepatos. Esto lo levanta el viento y la va conformando. Ahí ustedes pueden ver. Ahí nosotros podemos tener la oportunidad de conocer un ecosistema totalmente especial, totalmente diferente. Es un bosque seco subtropical con especies específicas de ese lugar. Y eso, eso lo están depredando, lo están destruyendo una empresa, una supuesta empresa. Y con permiso del Ministerio de Medio Ambiente. Ahí es que se ve el irrespeto. ...que tiene este gobierno y que han tenido los ministros de Medio Ambiente... ...que están llamados a ser eh, guardianes de los recursos naturales que nosotros poseemos. Porque somos una isla pequeña de por sí, con ecosistemas especiales que solamente se dan aquí... ...no se dan en otra parte del mundo. Y los depredamos y los usamos de un respeto total... Simplemente por la avaricia, simplemente por esta economía salvaje de, de, de destruirlo todo para sacar dinero. No entendiendo que cada cosa que está en la naturaleza tiene una razón de ser. Dos, más de dos millones de años le ha costado a la naturaleza hacer las dunas de Baní. Y viene una empresa con equipo pesado y en semanas, pues, destruyendo todos los árboles que hay ahí, todo el ecosistema que ahí se da, toda la flora y la fauna que ahí hay, sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de respeto. Y si, las, y si la institución, si el ministerio, llamado a velar, no está haciendo nada. Ya tendrá entonces el pueblo que tomar la rienda en sus manos. Y ahí que está el peligro. Ahí vienen los choques. Eh, y que se deben de evitar. Que, que se deben de evitar. Crear conciencia en nuestros ciudadanos. De que esos recursos que hoy se destruyen. Mañana no los vamos a tener. Nuestras generaciones no, no, lo, no, no lo van a tener. Los que vienen detrás de nosotros. Nuestros hijos. Así como fue... El maestro amado a la duna de Baní recientemente, así como sí. fue Warner J. Así ¿Vendrán, vendrán los hijos de nosotros a querer ir allá y no van a poder no ver nada. Entonces, Mire, para, es necesario... Para afirmar eso que tú acabas de decir con el perdón, Fulvio, acabo de enviar otra donde se ve el mar una, una escena bastante hermosa sí, sí. de las dunas, por favor. Sí, porque la playa está del lado atrás. Exactamente. O sea, no, sí, del lado, de lado atrás. atrás. Si los, vientos la poner. Vienen, los vientos vienen desde la playa sí. hacia afuera. Sí. Muy bonito, por, muy bonito. Miren a, amplíen, acá. por Eso favor. Eso es maravilloso. Nos lo pueden ampliar, eh. Es... ¿Sí? Sí, eh, no, no, claro. Mira, mira, mira. Muy caliente, mira, pero mira, mira, mira qué foto. Se dan ah. condiciones de desierto ahí. Mira qué hermosa foto que sí. el maestro Amado nos eh. ha suministrado. Sí. Eso va a ser histórico, Amado, Precioso. esa foto. En ba, en ba, muy si muy tú, muy tú me la envías, la puedo subir a Google Maps, que yo estoy sí, aliado toda, a ellos. Te la envío todas, y, te la voy a enviar todas. Y ahí, pues, Excel. se puede compartir con el mundo esa foto. Yo ando por ah. todo el país tomando fotos de la naturaleza ah, okay. y enviándola a Google Maps Magnífico. y ahí se comparte con todo el mundo entonces la Duna de Baní se da en condiciones como si fuera un mini desierto sí. condiciones especiales son arenas especiales por lo tanto desde aquí, desde mañana hacemos un llamado para que este patrimonio que es algo de nosotros de nuestra patria de nuestra tierra se preserve, se cuide y ese permiso de, de medio ambiente a esta supuesta compañía pues se pueda suspender, porque esto es de interés de todos y es de todos los dominicanos, no pertenece a una persona. Eso es así señor, sí. vamos a leerlo los whatsapp antes de irnos eh, tenemos ahí a Marisol Monegro de Los Rieles que le hacía una pregunta al doctor ahorita decía abajo, muchacho Marisol que Si sí es un mito, es una realidad que a las mujeres embarazadas eh, no se le hacen extracciones dentales. Eh, vamos a tener que entrevistar al doctor de nuevo para responderle a ella esa pregunta. Ojalá podamos hacerlo para mañana, muchachos. Tenemos a Ibelice Pantaleón que nos saluda desde Salcedo. Belice saludo, saludos para usted y Belice, Belice Está pendiente el café allá en. No me le dé café a Banner. Ramón Flores eh, dice: Hay gente que no usa enjuague bucal, es muy importante. Masticar clavo dulce, además de aliviar el dolor de en dentadura, ayuda, ayuda a, para la litosis o el mal aliento. Claro Ahí sí. está Ramón Flores. Sí, es Rafi nos envía un video y dice: Buenos días, bendiciones. Eh, Felicidades para, por tan buen programa, dice Rafi. Ahí está. Seguimos con Radames, que Radamés Reynoso desde los maestros. Nos manda ahí una postal Dice para alegrar de mañana Solo tres insectos saltan o se pasan de un lado a otro Las pulgas de perro en perro Los piojos de cabeza en cabeza Y los políticos de partido en partido Hay que decirle eso a, a Leonel Fernández Israel Puente, el coordinador de nuestro programa Nos pasa esta foto de la niña Que nosotros queremos agradecer a propósito de La niña Ashley Moronta Martínez quien ayer nosotros hicimos aquí llamado y alrededor de 15 personas inmediatamente aparecieron y fueron llevados a Santo Domingo para la donación de sangre. Así que muchísimas gracias a la gente que ha estado pendiente de esta niña. Marisol Monegro nos escribe y dice que muchas gracias a nuestros amigos. Eh, para terminar, a propósito de la, de, de la naturaleza, en, en, la, en los algodones en Mañana San Francisco vamos, de Macorís. Vamos a trabajar eso. Eh, Quieren, o dieron el permiso ya. Para, para explotar una mina que la comunidad no quiere que se explote ya el, ya el ministerio dio el permiso ah, ahí está ya el ministerio dio el permiso mañana venimos con este tema Sí. Eh, no podemos permitir que se sigan eh, que se sigan es una loma productora de agua es la loma Miranda de nosotros así es. entonces nosotros no podemos permitir que se sigan explotando los recursos naturales de manera desenfrenada eh, en San Francisco Macorís y en ninguna parte del país Bueno mis amigos hasta aquí el programa de mañana de este día, ya será mañana precisamente cuando regresemos con ustedes a partir de las 7 de la mañana, ha estado con ustedes un equipo profesional entre otros, compuesto por Julio Ureña, el Jan Lantigua, Antigua un servidor, Carolina Medina De mañana